Go, Tania, go, go, Tania, yeah. go, go, Tania, yeah. go, go, Tania. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hola, chicos, hoy estoy empezando el blog bastante tarde, ya son como las 3. Pero seguramente ustedes también en estos días están como nosotros, y tienen el horario al revésado y se duermen súper tarde y se levantan súper tarde. Sí, nosotros también. Así que en la mañana nos levantamos bien tarde, pero ya nos arreglamos, estamos listos y todo para grabarles video. Y hoy vamos a hacer el Dalgona Coffee porque les preguntamos en el Instagram de nosotros qué que querían ver en nuestro canal y muchísimas personas nos pidieron que hiciéramos ese café Dalgona. Así que sus deseos son órdenes y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Estamos viendo el tutorial de mi amiga Tana que tiene un canal de YouTube Les voy a dejar el link en la cajita de descripción si alguien lo quiere ver Vamos a hacer lo mismo que ella y estos son los ingredientes que necesitamos Café, azúcar y agua, así que comencemos ya estamos aquí con todos los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro Dalgona Coffee. Necesitamos, obviamente, café, necesitamos azúcar y necesitamos agua caliente. Y vamos a mezclar todo en este bowl, con esta batidora de metal. Tenemos también una de plástico, pero creo que la de metal va a quedar mejor. Y. Hayatito lo va a hacer. ¿Eh? Hecho o hayatito. Ok. ¿Y tú? Ajá, y Chandú, que Y gocegue. Ana. 2셋4응응응 하나 응응응응응응응응응 Oh, mucho ¡Vamos a empezar con una taza, porque como no sabemos, miren, me de la mezcla mm -hmm. <laughs> Tiene poquito en realidad que lo estoy mezclando, pero ya se comienza como a ver un poco De mi que 한번더 여기서 그냥 시시시시시시 근데 잘하고 있는 것 같아 그런 것 같아 응호 엄청 냄새도 좋아 근데 뭐와 와우 거의 다된거 아니야 아니야 지금 어디 ¿Qué lo ve? ya no, les juro que tenemos como ni cinco minutos mezclándolo y ya está. No, ya no. No, un cháramos en lugar. Cachimix, su jefe. Ay, ay, ay. Ay, ay, 네 선생님. 와우 잘하고 있어 우리. 와우. 와우. 색깔이 뭐 카라멜 같은 느낌. 응 카라멜 같아 맞다. 냄새 엄청 커피. 오 마치. ¡Wow! ¡Oh! De verdad que fue mucho más fácil de lo que pensábamos. ¡Charechi! Oigan, acabamos de terminar de mezclar y le digo: Oye, ya tú tenemos leche. ¡Uri, uy, opso! ¡Oh, un ni me cae a de. que? No, no, no, no, no, pionicho me cacha, pionicho me Vamos a ir al supercito de aquí de la colonia que está aquí bien cerquita de la casa y antes de que nos digan algo, aquí en Japón no estamos en cuarentena por cualquier cosa. Listo, ya tenemos nuestra leche, así que nos vamos de regreso a la casa. Ya regresamos a la casa. Y bien, vamos a poner en estos vasos tan bonitos que tengo de fresitas. Los compré en YesStyle. Si a alguien le interesa, les voy a dejar el link abajo en la cajita de descripción. Pero me encantan. Que ni a PDG y Javo, esos. muy apucheana. Ay. Yo que no voy Oh, sí. uh chucho, ¿ves? Ama, Néco Chondo. Ajá. Ok. Digo, milk, leche, leche. Los siguientes agregar lechita. Wow, esto punto a espirale. Mmm, esto punto a no volver. Mmm, ok. ¿Y esto es lo que enchanchea, no? Muy cacho. ¡Qué emoción! ¡Da un sí, eh! ¡Ay! ¡Wow! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! 와우와와 o chicos. Y es el momento de la verdad. Mira, monche mugu, ok. Mmm, mmm, nomo machizo, nomo, está delicioso. Mmm, mucho, mucho, mucho. Qué? Ahora voy a querer comer este café todos los días. Mmm, mm. mucho, chicha. 10 de Sí, ¿cuál sí, internet? Sí. Mm. ¿Qué es la internet? ¿Qué es ¿Qué es internet? es Amá, corazón. Yo sí. Son Hi. Yes. Oigan, chicos, si yo quiero intentar un experimento y hacer chocolate abuelita estilo de algona, a ver si me sale. Vamos a poner tres cucharaditas de chocolate abuelita y tres cucharadas de agua. Porque el chocolate bolita ya está endulzado, entonces, a ver Una Dos Oh, no me sé, chua, Tres Gringo Un Oh, One Ah, two Mira que jamie me tocha Three, ok Perdonen a Hayatito A él no le gusta eh, la canela que es cinnamo ese no no, sí, sí, uh -oh. Oh, no, copi, copi más no uuuh se uuuh uuuh uuuh uuh uuuh uuuh uuuh uuuh uuuh uuuh uuuh uuuh uuuh es la cara de concentración de una mexicana queriendo hacer chocolate abuelita estilo Dalgona a verita. Los mexicanos, no nos damos por vencidos. Seguiré mezclando hasta que salga lo que quiero. Sí. Sí. <risa> Ahí está el relevo, que ya me cansé. Me estrelló todo el café. Fighting Go, go, Hayato. Go, go, Hayato. Go, go, Hayato. go, 설탕이 부족한 건가? 설탕 안 넣었지. 나 no, 이제 이거 완전 달콤 맛이라서. Go go Danny yeah, go go Danny yeah, go go Danny go go 와, 와, <그저> 와우, <그그저> 우리 선생님. 와우, 이 선물 참. 와우! 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 이거 ¿No? Mm -hmm. Dime tú, porque esto no se hace bien, abuelita? Dime tú, porque el chocolate tarda tanto? Dime por qué es tan aguado Dime por qué ya me cansé ¡Abuelita! Han pasado mil años, pero... Estamos a nada de llegar a la consistencia del galbona ¡Sí! la tabelita con ¡Ay, eso? Nada, Un Ok, el café El café de abuelita fue un fail, Pero vas a ver rico El de macho es el vodka eh. Siento que he fallado como mexicana Me di por vencida, todavía le pude haber Mezclado más para que saliera, pero es que ya Me dolía la mano Al final quedó así Yo sé que vas a ver rico porque es chocolate abuelita Con lechita, pero No intenten esto en casa Sí, el café estuvo muy fácil de hacer, pero este experimento que hice con el chocolate abuelita sin duda alguna fue un fracaso. A pesar de eso, lo voy a disfrutar. ¡Salud! Chicos y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy, espero que les haya gustado nuestro vlog en casita con el café de algona que la verdad todavía me duele el brazo, yo creo que mañana voy a amanecer bien adolorida, pero espero que les haya gustado el vlog y nos vemos en el siguiente, adiós.